A mano de Dios está moviéndose fuerte en Honduras Y en El Salvador fuertemente Yo creo que yo casi me hago salvadoreño <ríe> Aunque la primera vez que yo fui Me acuerdo como hace cuatro años La primera vez que fui a El Salvador Por poco y me sacan en un ataúl Porque los salvatruchas creían que yo pertenecía a un <ríe> Alguien que está acá pero la mano de Dios cuando está con un hombre Yo no me muero cuando diga el hombre Yo me muero cuando diga Dios Amén. Sí, sí, sí. Estaba en una ciudad que se llamaba Cara sucia Yo creo que ya la, la tiene limpia sí, sí, sí. <risa> Y fue tan tremendo el poder de Dios Que después que terminamos Los salvatruchas se reunieron para matarme Unos 22 jóvenes De la edad de 17 a 22 años Y entre medio de ese Desenvolvimiento Donde me querían secuestrar a mí me cayó con hablar en lengua y saltar y danzar en medio de ellos. Ay, santo, tengo igual de espalda. Oh, gloria, siento a Dios. Y empecé a hablar el lenguaje del cielo. Ellos se preocuparon y dijeron, ¿y qué lenguaje? ¿Con quién es que habla? Y yo hablando con Dios. <ríe> y por dentro, Señor, sálvame o muero. <ríe> Apiádate de mí. Eso fue una experiencia tremenda. La primera entrada al Salvador. Pero después de ahí ya todo es gloria. Su nombre es gloria. <ríe> Me acuerdo que en medio de ese envolvimiento donde me querían matar, aparecieron tres militares que medían como siete pies. Cada uno tenía un rifle en la mano. Cuando ellos aparecen yo en escena, yo entonces me paro como un soldado y le digo, y los saludo, haciéndome loco. Yo pensé que ellos no lo estaban viendo y cuando de repente parece que Dios le abrió los ojos, y ellos vieron a estos tres militares, preguntaron, ¿Quiénes son estos? Dejen a ese hombre y salgamos corriendo. ¡Oh, gloria a Dios! Cuando me abrieron una brecha que yo pude correr, hermano, fue así que yo una seta, sa, sa, sáquenme de aquí. <risa> a su nombre gloria. Eso fue sorprendente, pero vamos a la ciudad de Salvador, allá estamos trabajando fuertemente, en noviembre volvemos. Tenemos un congreso muy poderoso, creo en el nombre de Jesús que todo Centroamérica está siendo sacudido por el poder de Dios. ¿Cuántos son de Salvador? Está bien, déjelo ahí, no hay problema. Gloria a Dios. No se ve muy bien el asunto. No sé qué pasa, parece que el enemigo no quiere que usted escuche esto. El asunto es que Wichita fue entregada a los brujos satánicos. Si usted no ha estudiado, Wichita es el centro del país de Estados Unidos. Y los brujos es allí donde trabajan su diablura. Y Dios me, me permitió a mí llegar a aquella ciudad con un propósito. La iglesia ya no pasan de 150 miembros. Y fuimos allá y aproximadamente tenemos un año... Y lo primero que hice fue sacar una calpa en 40 días de campaña al aire libre. A mí me llamaron la policía, el detective, al bombero, a mí me llaman a todo el mundo, me llaman allá. Diciéndome, pare eso, pare eso, que eso es de loco. Oh, gloria a Dios. Hasta que llegó el detective o el supervisor o el jefe de los meros jefes. Llegó y me hizo una cita y me vino a preguntar, queremos saber por qué razón usted está haciendo esta actividad al aire libre. Y yo le dije, mire... Aquí Wichita está siendo controlada por los demonios. Usted tiene casos que no lo puede resolver con su mano, con su mano humana. Y cuando los policías llegan, ya llegan y encuentran a la gente muerta. Se debe entender que ustedes no tienen control de la ciudad. ¿Por qué? Porque esta ciudad está siendo controlada por un mundo espiritual que es más real que el terrenal. El, el, el policía me abrió los ojos me dijo, ¿cómo tú sabes eso? Esto, tenemos, te, lo que tratamos es de controlar el mundo espiritual, porque si controlamos el mundo espiritual, a ustedes le va a ir el terrenal suave. Esto trabaja desde un mundo espiritual para un mundo terrenal. Si el mundo el mundo espiritual no está controlado, el mundo terrenal será un desastre. El hombre me dijo: ¿Cómo? Pero es que no han llamado de todas las casas y quieren que usted cancele esto. Y le digo: yo, yo estoy vendiendo droga, estoy fumando cigarrillos. Aquí lo único que yo estoy haciendo es predicando el evangelio. Alguien está listo hoy y se queda mirándome serio. Y entonces, ¿qué usted me aconseja? Bueno, déjeme dominar el mundo espiritual para que se acabe la delincuencia en esta ciudad. Y se quedó mirando, mire, y me pasó la tarjeta, me dice, de ahora en adelante no te llega ni un policía, ni un bombero, ni un... ¡Nadie te llega! ¡Da la campaña! ¡Su nombre, Gloria! <risa> el asunto es que estamos destruyendo tronos en el mundo espiritual de principados y de huestes de maldad que quieren dañar esta ciudad. Y Dios nos llevó para el centro de este país. creo en el nombre de Jesús que hay algo muy poderoso que se va a empezar a desatar este mismo año. ¿Cuántos lo creen? Entonces, como yo entiendo que el mundo espiritual opera en dimensiones y en autoridad y en niveles de gloria, hay hombres de Dios que tienen lo que yo no tengo. <ríe> Pastor, explíquese, ok. Hay paralíticos que tienen tu nombre, hay enfermos que tienen tu nombre, que Miguel Sánchez no lo va a levantar, sino porque te tocan a ti. Tú fuiste la persona elegida para ese enfermo. Si no, pregúntele a Pedro, ¿Usted cree que Jesús no había visto el paralítico de la hermosa? Uf, muchísimo, pero ese, no, ese paralítico tenía el nombre de Pedro. ¿Alguien está aquí? Sí. Hay gente que se está muriendo del cáncer, que están esperando para que tú te metas con Dios, para que tú vayas y le pongas la mano, porque si no se van a morir. ¿Alguien está listo para esto hoy? Sí. Entonces, entendiendo de ese nivel, hay cosas que el pastor de la iglesia local tiene que yo no tengo. Hay cosas que yo tengo que el pastor no tiene. Entonces, cuando nos unimos en el cuerpo de Cristo para edificar la iglesia, podemos provocar una revolución, porque dos son mejor que uno. Cuando tú te pones de acuerdo con el que está a tu lado Algo puede provocar en el mundo espiritual mm, Cualquier cosa que pida cuando tú te pones de acuerdo con alguien Mira, el cielo está a tu disposición Por eso, ¿cómo pueden andar dos si no están de acuerdo? ¿Cómo podemos estar aquí en esta congregación con una visión diferente? ¿Alguien está aquí? Me preguntó un hermano Hermano, ¿qué es una división? Que un hermano se levante y se lleve cuatro rebeldes No, limpieza Eso es limpieza. Alguien está aquí porque nunca se va a ir una persona que está derecha delante de Dios. Siempre se va un rebelde con otro rebelde. No, no dígame muy fuerte. ¿eh? Tú sabes que los espíritus se buscan. Una voz de la cascada grita un abismo. Siempre uno que no diezma se va a juntar con uno que no diezma. Siempre un chimoso se va a juntar con otro chimoso. Entonces Dios me ha permitido conocer hombres de Dios que Dios usa en unas dimensiones muy fuertes en el mundo espiritual. Y entre eso está mi apóstol Juan Carlos Jarriga, un hombre de Dios que el presidente de los jóvenes de aquí me está, me está rogando y me está diciendo, vamos a ver cómo lo traemos, él quiere que vengamos a hacer una revolución acá con los jóvenes. ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y estamos ahí coordinando algo, posiblemente le vamos a poner por tema eso, jóvenes marcados por el fuego, así como cantaba la canción, aleluya. Eso va a estar tremendo. Y este hombre Dios lo usa en una dimensión fuera de los manos varona. Este, este fue el hombre que Dios usó para impactarme en el mundo espiritual. Yo me acuerdo que yo estaba congregado en una iglesia y yo parecía un muerto andante. Pero cuando Dios me chocó con este hombre, cargaba una unción que me sacudió. Fue como Elías pasándole el liceo por el lado. Y sin yo saber en esos días de servicio se me pegó la unción que tenía él. ¿Alguien está aquí? También está el doctor Francisco Infante. Es un hombre preparado en la área de la teología, un maestro de la palabra. ¡Wow! Ese hombre está tremendo. Fue criado a unos pies de los judíos. Los judíos le enseñaron cultura, tradición y todos esos puntos que a veces nosotros decimos, así dice la Biblia, pero no entendemos que no es así que dice, sino que quiso decir con que así dice. a dice. ¿Alguien está aquí? Y sí, porque hay gente que agarra el texto de la Biblia. Así dice la Biblia, hermano. Yo soy la cabeza del hogar. ¿Qué implica ser la cabeza? ¿Los caballeros le pueden dar un estudio de eso? Porque yo, ellos... Eso estuvo tremendo. Bendigo a los caballeros que me pudieron aguantar. ¿Están aquí, no? A su nombre, Gloria. Créame, mujer, que le entregue un marido transformado. No se sorprenda, yo? Va a haber cosas nuevas esta semana. Y si no es así, usted me llama. Pastor, el, el mensaje le entró por un oído y le salió por otro. Entonces, yo vengo de ella para acá con un bate... Entonces entre eso va a venir el apóstol Alquino, un hombre de Dios también que Dios lo usa cambiándole mentalidad a los miembros De miembros a hijos, de oveja a hijo. Usted sabe que usted viene como oveja a la iglesia, a la congregación Pero aquí usted tiene que cambiar su mentalidad y convertirse en hijo de la casa Como oveja usted grita mucho y se queja mucho Ay, me duele aquí, ay, me dieron allá, ay, bendíceme, me, me, me, órame, eh, ayúdame, ayúdame eh. Ay me voy aquí porque me hablan mal Ese es el grito de la oveja Escúcheme bien La oveja, escúcheme bien Como oveja se va hablando mal de su pastor Pero cuando tú te conviertes en un hijo de la casa Tú te levantas, pones la carga encima Y dices, eh bien que está hablando mal de mi pastor ¿Eh? El hijo no habla mal de su padre espiritual Ah si quiere lanza la piedra Que estoy dispuesto a morir como Esteban hoy Alguien está aquí entonces este hombre de Dios va a ser tra lo, lo traemos para que capacite nuestra congregación en el área de la mentalidad de que se conviertan de oveja a hijo. Dios tiene un, un talento en él con ese propósito. También tenemos a Jonathan Piña. Jonathan Piña es, un, es una figura que él agarra una escritura y te hace una película y te agarra la mente tuya y te transporta a Israel. Dios, esa es la gracia que él tiene. También tenemos a Israel Barreto, le puse el área a la ametralladora. Cuando él comienza no para hasta que termina. Dos adoradoras muy importantes que se llaman Una de ellas se llama Virginia Brito Y otra Janice ya Van a estar dando conferencias de adoración Escúcheme bien, si usted tiene la oportunidad De invertir en su vida espiritual Y su pastor le da permiso Allá lo vamos a esperar con los brazos abiertos Pastor, ¿dónde es eso? En Wichita. eso está ahí mismo 20 horas en carro y 3 en avión O 5 en avión Pastor, pero yo está muy lejos Escúcheme bien Esto no cuesta nada Cuando se trata del beneficio espiritual tuyo Y más adelante vamos a ver Si hablamos con el pastor Para ver si traemos un congreso de esta magnitud para esta ciudad Su nombre es Gloria Yo sé que algunos necesitan ser desgreñados Y llevados a una nueva dimensión Aleluya, amén esto eh, va a estar tremendo, si usted entra al internet, al www.impactoincision.com Ahí usted se dará cuenta cada ministerio cómo está trabajando Y eso es totalmente gratis, diga gratis Gratis, lo único que invierte es la gasolina y su tiempo Pastor ¿cuándo es esto? El 1 de mayo al 5 Así que ya lo espero por allá si le dan permiso, amén Amén Amén ¿Cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios? Póngase de pie Quiero informarles que van a haber unos materiales disponibles en la parte de atrás Muy importante que se lleven esos materiales para edificación de su vida eh, Son unos materiales muy tremendos Entre eso tengo la rebelión del diablo Diga, rebelión, rebelión Viene del diablo Y tú el que se revela Es eh, hijo del diablo No diga amén, eh El propósito de Dios Esto está tremendo el por qué Dios te tiene aquí en esta congregación. Lo sobrenatural de Dios, milagro en todas las dimensiones. Entre eso pierna partida en el mismo instante con yeso, Dios la sana y hace los huesos nuevos. Otro tema titulado en busca del que ama mi alma. Hay muchas personas que el alma de ellos lo que aman es a su esposa, a sus hijos, a un carro, a una buena casa, pero no aman al dador de la vida. Otro tema que me tiembla el pulso cuando lo menciono y se titula el chimoso. Este es el clásico del Pastor Sánchez Diga, el chimoso. Pastor, aquí no hay de eso No hay problema Pero usted cono, pero conozco a uno, Pastor Es sencillo, mire Usted lo envuelve en un regalo Le pone una moña Y cuando esa persona Que le gusta hablar mal de ese compañero Usted le dice Te llegó tu diciembre Pero no estamos en diciembre No, fue que se adelantó tu regalo A su nombre, Gloria El chisme hay que sacarlo de la iglesia Eso estorba la gloria de Dios Así que espero que pase por ahí Y se agarre uno de estos Se come usted el manjar después se lo di a otro ¿Su nombre? en peligro y uno en recate Esto fue un evento de jóvenes para los jóvenes Esto fue una predicación en dúo Con Johanny Barreto Una mujer de Dios que Dios usa tremendo Lo imposible no existe en el congreso pasado En Kansas City con mi pastor Juan Carlos Hárrigan Todos estos materiales van a estar disponibles En la parte de atrás Amén A ver alguien que tenga hambre que me arrebate este Ahora ya lo perdió Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8. El que tiene hambre arrebata las cosas. Esto es para violento. Amén. Gloria a Dios. Me prometen que no die bata que termine Dios. Me regala 40 más 40. Ok. Aleluya. Deme 40 minutos. Y vente para ministrar, amén. Sí. Me lo promete. Sí. Cierrenme la puerta, póngame dos guardias, digo dos cuñeres allá atrás. Sí. <risa> para que nadie nos vaya, su nombre es Gloria. Segundo de Reyes, capítulo 4, verso 8. Me dice amén. Si lo tiene, sí. me van buscando una, una mesa por ahí, par de panes. Por favor, una mesa y par de panes o par de tortillas. Lo que haya allá atrás de Protemplo, me lo trampa acá. Y una agüita. Capítulo 4, verso 8. Eso va corriendo, ¿eh? Ya eso es para ayer. Bendito sea el Señor. Aconteció también que un día pasaba Eliseo. ¿Por dónde pasaba? ¿Por dónde pasaba? Estamos en sintonía. ¿Por dónde pasaba? Y había allí una mujer importante. Diga, importante. Que le invitaba insistentemente a que comience. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he eh, aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo. Dios, Dios. Es varón santo. Dios. Es varón santo. Es santo. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino el varón, eh, vino él por allí y se quedó en aquel apocentro y allí durmió. Entonces dijo a Jesse, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Respondió: eh, ¿Qué quieres que haga por ti? Necesitas que hable por ti el rey y al general del ejército y ella respondió Yo habito en medio de mi pueblo y dijo y él dijo ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo dijo entonces llámala y él la llamó y ella se paró a la puerta y le dijo el año que viene dije el año que viene Dije, el año que viene Vamos, vamos, dijo El año que viene Hago hace paréntesis aquí ¿Cuáles de las mujeres de aquí no pueden dar a luz hijos? Por una causa, tal vez en su matriz Levánteme su mano si hay alguna estéril aquí Que está pidiendo un hijo a Dios Esta es la hora No hay nadie tanto dita ¿Dónde están? Es ahora que está la unción Quiero desatar una palabra sobre ti si tú anhelas un hijo y no lo puedes tener, claro, que tenga esposo, ¿eh? porque tiene que tener esposo. No hay nadie, todas tienen, pueden tener hijos. Ok, listo. Sigo, gloria a Dios. Dijo entonces, llámala, y él la llamó. Y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazará un hijo y ella dijo no señor mío varón de dios no haga burla de tu sierva Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que eliseo le había dicho cuando dio a luz en el año siguiente que eliseo le había dicho ponga su biblia al lado señor permíteme predicar Bajo la dirección de tu espíritu Que todo lo que salga de ti al tal Sea por tu palabra Y por tu espíritu santo yo lo entrego en totalidad Dios mío, tú conoces La necesidad que hay en este pueblo Por lo tanto, háblanos Ministranos Señor Oh Dios, si alguien vino enfermo Hoy de aquí que salga sano Mientras esté predicando tu palabra Sea usted sanando a los enfermos Dios mío, libertando al cautivo Trayendo un elevado conocimiento De lo que es tu palabra En el nombre poderoso del Señor Jesucristo Declaramos los cielos abiertos sobre esta iglesia Alguien grite amén, ¡Amén! Alguien grite amén"? amén Tome asiento Y mírele la cara Que está a su lado bien serio Míresela Míresela, volteelo Mírele la cara Y dígale Tú no tienes la culpa de la cara que tienes Pero míralo, míralo, míralo, míralo, míralo, míralo bien. En serio, tú no tienes la culpa de la cara que tiene. Pero dile, pero eres responsable de la que pone. Así que sonríe que Cristo te ama. En estos minutos, si me permite predicar, quiero predicar bajo el tema honrando al varón de Dios. Grítelo. Vamos, grítelo. Vuelve y grítelo. Cuando hablamos de la palabra honrar hablamos de respetar a alguien En o premiar su mérito Dar honor o celebridad a quien se lo merece ¿Alguien está acá? Por ejemplo el día del pastor ¿Qué hacemos? Honramos a nuestros pastores ¿Amén? Nosotros, nuestros hijos cuando obedecen, cuando se comportan bien y sacan una buena nota ¿Qué hacen? Nos honran como padre a nosotros ¿Estamos aquí? Usted como buen miembro, oh gloria a Dios, obedeciente y sometido ¿Está honrando al pastor y a quien más? A con su comportamiento, con su actitud, con lo que habla ¿Usted está honrando? Aleluya, ¿estamos listos? Primera de Samuel 2.30 dice Por lo tanto Jehová el Dios de Israel Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente mas ahora ha dicho Jehová nunca yo talaga porque yo honraré a quienes a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco capítulo 3 de proverbio verso 9 honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todo tu fruto Verso 3: Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Malaquía 1:6: Dice el Hijo honra al Padre, y el Siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: Vosotros, oh sacerdotes, que menospreciéis mi nombre, y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. ¿Alguien está aquí? Entonces cuando hablamos de honra es un privilegio que Dios nos da a nosotros para representarlo aquí en la tierra como hijos que somos de él. Cuando nos comportamos desobedientemente a quien honramos es al otro. Cuando habla mentira a quien tú honras es al otro, al padre de mentira. Estamos aquí. Cuando nos comportamos incorrectamente usted honra al otro porque eso es lo que él quiere. Dice la Biblia que también el diablo busca adoradores. <risa> alguien está aquí Él busca a alguien que haga contrato con él Él busca a alguien que lo adore a él Y estos son los desobedientes Los hijos de la mentira Los hijos carnales Los hijos mentirosos Son, esto Él es padre de mentira ¿Y el que habla mentira? ¿Aló? ¿Y qué fue? ¿Se fueron los amenes? Entonces con mi actitud yo honro Si es en obediencia Honro a mi papá celestial Y si es en desobediencia por favor, pero dígame por lo menos. Aplaude, haga algo, disimule. Y hoy yo quiero referirme a la honra del varón de Dios. Amén. Amén, amén. La historia que hemos leído me conmueve demasiado. Porque se trata de una mujer que no tenía necesidad de nada. Ni estaba buscando nada a cambio. Y esto era una mujer llamada la Tsunamita Diga la tsunamita. Esta mujer es una meta, tenía dos situaciones en casa. Una de ellas era que no podía tener hijos y ya su esposo estaba avanzado de edad y era imposible que esta mujer tuviese hijos, ella no andaba buscando hijos, su esperanza estaba muerta su esperanza estaba enterrada su fe de tener un hijo ya estaba totalmente determinada a morir sin ese, esa promesa o sin ese niño para ella alguien está acá, pero resulta que había un hombre llamado Eliseo que cada vez que pasaba por su casa ella miraba en él algo y que hacía, lo motivaba a entrar a la casa para comer. ¿Alguien está acá? Me pueden traer en la mesa, por favor, corriendo. Corran, mis hijos. Y el pan, vengan por aquí por el medio. Háganlo más dramático. Oh, gloria a Dios. Estamos listos para recibir algo de parte de Dios. Quiero que me abra bien los oídos espirituales, que si me escucha, esto va a cambiar tu vida. Aleluya, listo. Busquen dos sillas también. Oh, gloria a Dios. Ay, papá, cuidado con los religiosos. ¿Pan? ¿Tiene pan? Oh, aleluya. ¿Agua? Dos sillas. Pastor, no me permite. Venga. <risa> <risa> Usted me dijo que sí. A su nombre, Gloria. <risa> Un aplauso a Dios. Ok. Ven Julio por aquí que tú me metiste el medio Ven por aquí Julio ¡Julio! ¡Julio! No que ven el compastor El compastor ahí El asistente del pastor Mándame el asistente del pastor No, mándame el asistente Ven por aquí Está bien Julio, no tranquilo Ven por allá, déjame el asistente Tranquilo, es que el asistente se ve más bonito A su nombre, Gloria. A ver, necesito una mujer que me haga el papel de la Tsunamita ahora. ¿Usted? ¿Seguro? Prepárese entonces. Oh, Gloria a Dios. Vale, venga por acá, señora. ¿Usted por aquí? Ok, usted va a ser el papel de Liceo. Escúcheme bien. Estuve buscando en diferentes versiones lo mismo texto que... Leímos aquí en el capítulo 4 de Segunda de Reyes Y en otra versión dice Un día cuando Eliseo pasaba por su En cierta mujer de buena posición Diga buena posición Vamos diga buena posición En la versión anterior leímos que era importante Ahora añada importante Y buena posición Dice Le insistió que comiese en casa Desde entonces siempre que pasaba por ese pueblo Comía allí otra versión dice, un día pasaba Eliseo por Zuné. Había allí una mujer que era rica. Diga, rica. rica. Ahora tenemos una mujer importante. Buena posición. Rica. Buena posición. Muchos billetes que le invitó para que quedase a comer Y desde aquel día Cada vez que pasaba por allí Se tenía que parar en su casa Ver, Otra versión, la, Jer la Jerusalén Me gusta mucho este, escuche que dice Un día pasó Eliseo por Suné Había allí una mujer principal Ahora tenemos una mujer importante Buena posición Rica y principal Oiga que dice le hizo fuerza para que se quedara a comer y después, siempre que pasaba, iba allí a comer. ¿Alguien está listo para esto? Bueno, esta versión me encanta. Uno era, le insistía, otro le rogaba y otro le hacía fuerza. Cuando este profeta de Dios pasaba por aquella ciudad, ve pasando por allá, ve pasando, Ve pasando, ve pasando. Esta mujer le salía al encuentro y no era cualquier cosa. Agárralo por un brazo y tú dices como que no quiere. Agárralo como un brazo. Insístelo. Ajá. Óigame esto, fuérzalo. Pero no, tú no puedes. Sigue, sigue jalando para allá. Oh, gloria a Dios. Óigame bien, jálalo, jálalo, jálalo, jálalo. trata de invitarlo Y el que no, dice que le forzaba Óigame bien, esto escrito tan tremendo Le forzaba y le insistía que comiese Esta mujer es tipología de lo que es la iglesia de Jesucristo, de Dios Que debe de comprender que el pastor que está aquí no es de hierro Y que hay momentos que tú tienes que honrarlo el problema de hoy en día es que en vez de la iglesia forzar al pastor para llevarlo al relote, el pastor está, el padre toca a alguien, ay padre toca a alguien, ay padre toca a alguien, ay, padre toca a alguien. ¿Cuándo fue la última vez que usted llevó al pastor al mola a comprar un traje? Levántame la mano por favor. Ah, ¿Y qué fue? ¿Y qué fue hermano? Ay padre, parece que cayó el mensaje donde era ¿eh? ¿Cu ¿Cuándo fue la, la última vez Que por lo menos unos zapatitos Voy bajando la guardia Unos zapatitos, dime Mira al que está a tu lado y dile No te da vergüenza Si sí somos pronto en ver los errores que comete el pastor, pero si sí somos rápido en prestarle la lengua al diablo para hablar lo que no debemos de hablar, pero para honrarlo no estamos listos, eh? Diga out. Y ah, en estos días me choqué yo con un evangelista que me dijo: Ay, yo conozco a mi pastor, mi pastor, yo sé cómo. Y cuando me dijo, yo que ¿Qué conoce, una cosa es saber cómo se llama tu pastor y otra cosa es conocerlo. Cuando me dijo que lo conoce, le pregunté: ¿Qué sal de tu pastor de zapatos ah, ah, ah. y de traje? Ah, ¿Y qué le gusta comer a él? ¿Cuál es la comida preferida? Ah, ah. Usted ni siquiera llega a primo ni a sobrino llega a usted. Alguien está aquí. Entonces mi pregunta es: ¿Cuándo fue la última vez que tú honraste a tu pastor? ¿Cuántas manos arriba Dios mío? Pero cuando esta mujer Veía al hombre de Dios pasar por su casa Oh gloria a Dios Ella le salía al encuentro Arráncale un brazo Tú debes de aprender a pelear tu bendición, oh gloria a Dios. Tú no puedes permitir, gloria a Dios, que, tu ca que el carro del pastor se le está acabando la gasolina. O tú no puedes permitir que tú sepas la necesidad que necesita tu pastor. Arráncale la llave, dile, pastor, llave la llave, que te voy a lavar el carro, que te voy a llenarlo de gasolina. ¿Alguien está aquí? Tú no puedes permitir que el pastor venga y se arrodille aquí, que tú veas la, la suela de los zapatos casi saliéndose y usted no le trae unos zapatitos por el hecho, y nos agarramos, el... ay el pastor, gana bien, cuestión que la iglesia, le paga, aló, no pierda, tu bendición, entonces esa mentalidad la vamos a romper aquí hoy, oh yo, gloria a Dios. Porque hay gente que piensa en que bendecir a un siervo de Dios, a un varón de Dios, es pérdida. No papito, es una oportunidad que Dios te da para desatar una bendición sobre tu casa, sobre tu familia. Tal vez tú no estabas buscando algo que tú necesitabas, pero el Dios del cielo está viendo cómo tú estás honrando al varón de Dios. Vuelve uh, y pasa. Le insistía, insístele ahora, no lo force, insístele. No resista, dile. Pasa a comer conmigo, le tengo una pupusita. A mí me gustan esos países, gloria a Dios, porque cuando uno llega a unos países, mire, le dan pupus, por ejemplo en el Salvador, a mí me dan pupus en la mañana, pupus en la tarde, pupus en la noche, oh, gloria a Dios. Cuando llego a Guatemala, me dan una tortilla que parece en sábana. Cuando llego a Honduras, me, me entran baleado, baleado en la mañana, baleado en la tarde. Pero me honran, oh gloria a Dios Esa gente son buenas con lo poco que tienen Por lo menos honran a uno Y usted que gana bien, una batalla Siéntese allá señora Le insistía y lo obligaba Lo forzaba Oh Dios a hacer un poquito de agua Pártele el pan, hermana, atiéndalo, hermana, como usted debe de atenderlo. Escúcheme, lo atendía. Yo no sé si ella cocinaba taco en aquel tiempo. No sé si cocinaba un mofongo, no sé cómo le llamaban a lo que ellos cocinaban allá. O un arroz con guandule, como dice la sierva, oh, gloria a Dios. Oh, ¿cómo le gustan a nosotros los puertorriqueños? O sea, ese arrocito con guandule, guandule, arroz con guandule. Óigame bien, dice la Biblia que se levantaba y se iba a su labor. Déjalo ahí, deja todo. Comía y se iba. O sea, esto me da a entender que él venía de visita. Diga visita: una cosa es visitar y otra cosa es permanecer. ¿Qué dice el Salmo 91? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿El que qué? No dice el que visita No, pero hay unos que, que nada más visitan Y agarran este texto bíblico Y que como promesa Dice la Biblia que el que habita Esto no es para los visitantes estos son para los que viven Y el problema de hoy en día Es que tenemos una iglesia Que nada más son visitantes ¡Ay! Pastor explícame eso, sí, que nada más sienten a Dios cuando vienen al templo Pero fuera del templo no se sabe dónde está la oración, dónde está la búsqueda de Dios Papito, usted es un visitante Entonces sienten a Dios solamente cuando canta el coro o cuando está el predicador acá Y ya después de ahí son visitantes a la presencia de Dios Y algo que me llama la atención, esta mujer vio otra vez que este hombre pasaba Vuelve y pasa, vuelve y pasa siéntalo otra vez y me parece ver que esta mujer sentía algo cuando este hombre estaba aquí alguien está aquí y de repente termina y vete ya, ya vete te va a engordar demasiado vete hermano. Óigame bien hubo una reunión tú tienes pozo no, no te, necesito un hombre que haga el papel Puede ser el papel Cuidado, ¿eh? Ok Me llama la atención que esta mujer le, ah, Hizo una reunión con su esposo No tomó decisiones por sí sola Oh, me gustan esas mujeres Que saben someterse a su marido, ¿eh? Mm, mm, me gusta eso, me gusta Llamó a su esposo y le dijo Marido Mira que yo veo que este hombre que viene a comer a mi casa Tiene como algo de Dios, conozco que es un varón de Dios O sea, durante la visita y durante el tiempo que entraba Nunca reconoció que era un varón de Dios No se sabe cuánto tiempo Eliseo pasaba por ahí Y ella no sabía que era un hombre de Dios Y note usted que mientras Eliseo entraba Se sentaba, comía y salía No pasaba nada en la casa simplemente comía y se iba. Well, baby, vete y vete vivete y prepara un Jesse por ahí. No te usted no pasaba absolutamente nada. Pero un día le dijo esta mujer a su esposo, "Mira que yo conozco que ese hombre que viene y come aquí tiene algo de Dios. ¿Qué tú crees si le hacemos una pose? Y el marido dijo, "Tú sabes qué, vamos a honrarlo. Vamos a sembrarle más que una pupusa." Vamos a sembrarle más que, que, que, que un platito de comida Vamos ahora a sembrarle una habitación Y la vamos a hacer en el lugar alto Dando a entender lo vamos a poner por encima de nosotros Tú debes de aprender a preocuparte por la necesidad de los demás El problema tuyo es que tú estás muy enfocado en tu necesidad y como tú te enfocas tanto en tu necesidad Que lamentablemente Dios no te la suple Porque está demasiado enfocado en ella Mira el que está a tu lado que hay gente peor que tú Cuando tú te aprendes a enfocar la necesidad de otro Entonces entenderás que Dios se va a preocupar por tu necesidad ¿Alguien está aquí? Cuando tú ves a alguien con necesidad de Dios dándote una oportunidad para que tú suples esa necesidad Pero en el mismo instante que tú suples esa necesidad Hay una necesidad que Dios te la suple a ti Oh, gloria a Dios Que aunque tú no la esperabas, los cielos se abren Entonces esta mujer entendió que había una presencia Había algo de Dios en este hombre Entonces le dijo, marido, vamos a hacer una habitación En esa habitación le vamos a poner cama, mesa, silla y candelero ¿Alguien está aquí? Porque hay, hay, hay, hay iglesias que creen que el pastor es un robot 24, Pastor se me dañó la nefera Pastor la lavadora que se le pichó la llanta al carro Ay que la grama de la iglesia, que la grama de mi casa no la tengo como cortarla Y piensan que es un robot y que no puede descansar Papito, si sí, el pastor si sí puede descansar El varón necesita descansar Alguien está aquí y esas son cosas que a veces nosotros no las comprendemos ¿Y para qué el pastor se fue de vacación? ¿Alguien está aquí? Entonces nosotros no somos de hierro Necesitamos descansar Amén Esa cama es tipología de descanso De reposo La mesa de alimento el pastor necesita alimento Oh gloria a Dios Estamos aquí entonces, miramos que esta mujer decide hacerle una habitación. Le pone cama, le pone silla, le pone mesa y le pone un candelero. Y llega esta oportunidad. ¿Dónde está tu, Jesse? ¿Seguro que va a ganar ese muchacho de Jesse? ¿Eh? ¿Seguro? Ay, mi hijo, aguanta ahora. Viene caminando. ¿eh? Y ese día, vuelve otra vez al encuentro. ¿Qué le tiene preparado hoy? Una cama en el cuarto y un candelero en la mesa. Le dijo: Esta vez no viene de visita, esta vez tú te quedas en mi casa. Aleluya. Tú debes de aprender a decirle a Dios, Señor, ya yo no quiero visita. Eso que nada más te siento el domingo se acabó. Yo te quiero en el carro, yo te quiero en el trabajo, yo te quiero en el baño, te quiero en la tienda, yo te quiero en mi casa, yo te quiero. Habrá alguien aquí que quiera a Dios todos los días de su vida Habrá alguien aquí que diga yo no quiero más sentirte un día Yo quiero sentirte todos los días de mi vida Y eso es lo que Dios está buscando en esta congregación Quedarse en la casa de alguien, oh ¿no? gloria a Dios Que su presencia se quede ahí continuamente ¿Alguien grite amén? Resulta que llega Pero ahora llega con un acompañante llamado ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El asunto es que nada más había una sola cama Y llega Eliseo Come, termina de comer Pero esta vez Cuando Eliseo se va Le dicen tiene cama Y tiene un lugar donde descansar Ya no te vas a ir Ve y reposa, sube al aposento Imagínense que sube Suba, suba, suba, suba. Okay. Imagínense que sube al aposento Siéntate ahí si sí, tírate ahí, no tengas pena. Esa es tu cama. Él tiene como pena. Quédate ahí, tranquilo. Tranquilo, relájate, Eliseo. Y como no hay una cama, Jesse, tú buscas hacer silicio. Tírate al suelo, Jesse. Ahí está acá, por favor. Imagínese este episodio. Eliseo acotado en su apocentro alto. Y de repente Eliseo se para. Párate, párate, párate. Pero cómo va a ser? Pero cómo va a ser? Esta mujer me ha tratado demasiado bien. Esta mujer me ha tratado demasiado bien. Me da comida. Me da comida. Son pupusas, pero comida. Son pupusas, pero es comida. Y encima de eso. Y encima de eso. Me acaba de sembrar una habitación. Me acaba de sembrar una habitación. Con una cama king size. Con una cama super king size. No es, posible no es posible que después de esta gran bendición que me ha dado, yo no le dé nada. Yo no le de nada. Si, cuando dice la palabra, si cuando dice la palabra... El que le da un vaso de agua a un pequeño... Cuando el que le da un vaso de agua a un pequeño... Recompensa tiene de recompensa ese pequeño. ¡Aleluya! <risa> ¡Oh, lo que tú le das a Dios! No se queden los aires. Hay una recompensa de parte de Dios. Lo que tú hagas tiene una recompensa. Por lo tanto, no deje de honrar al varón de Dios. Que tarde o temprano va a desatar una bendición. Bien, Ahora este hombre se preocupa y dice: ¿Yési, yési? Jesse, Jesse. Jesse, Jesse. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hay que bendecir a esa mujer. Hay que bendecir a esa mujer. Investígate. Investígate. ¿Qué podemos hacer por ella? ¿Qué podemos hacer por ella? Y Jesse se para, ponte de pie, corre. Pregúntale, mujer. ¿Mujer ¿qué, puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Porque la verdad es que estamos muy contentos. Porque la verdad es que estamos muy contentos. Tu ofrenda ha pasado de un dólar. Tu ofrenda ha pasado, pasado por un dólar. Ya comenzaste bien mal. ¿Cómo? Ya comenzaste bien mal. Ya comenzó a hacer lo que él dijo. Y esto a desmar Oye, esto va a ser un problema por el pobre Jesse. Y le dice, ¿qué quiere que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? Hablo por ti al rey. Hablo por ti al rey. Hablamos al general. Hablamos al general. Y usted sabe qué le dijo. No. No. Yo soy importante. Yo soy muy importante. Tengo buena posición. Tengo buena posición. Soy rica. Soy muy rica. Y soy principal. Y soy muy principal. En otras palabras, soy colega del presidente. ¿Alguien está aquí? Imagínese a Jesse. Ay, no podemos ayudarla. Y cuando viene anda Eliseo. Eliseo, Eliseo. Eliseo. Esa mujer está más rica que nosotros. Esa mujer está más rica que nosotros. Y no le hace falta nada. Y no le hace falta nada. ¿Cómo que no le hace falta nada? Algo tiene que falta. Algo tiene que hacer falta. Vístete de FBI. Vístete de FBI. Sí. Porque hay Jesse que se eviten de FBI buscando el problema que tú tienes. Oh, Hay Jesse que le encanta saber lo que a ti te está pasando para venir y... S sigamos aquí tranquilos porque Ajá, hay sí, unos hermanitos que me quieren dar una pedrada, tranquilo. Aleluya, sí señor. Ajá. Sí, señor Jesse, Jesse. Vístete de FBI. Vístete de FBI. Y mira a ver. Y mira a ver qué le hace falta a esa mujer. ¿Qué le hace falta a esa mujer? Aleluya. El papel de <ríe> <risa> Miren la sala. No hay nada de niño, qué raro. Mira, ve si hay una cuna en un cuarto por ahí, busca. Óyeme como que aquí no hay muchachos. Bueno, aquí no hay muchachos. Aquí como que hace falta un niño. Hace falta un niño. Y ven, no le diga nada. Eliseo. Eliseo. Me di cuenta. Me di cuenta. Que no hay biberón en la casa. No hay biberón en la casa. No hay cuna en la casa. No hay cuna en la casa. No vi ni un pamper. Ni un pamper. O sea que esta mujer no puede dar a luz un hijo. Es que la, esta esa señora no puede no. dar luz a, a un niño. <risa> o sea, sea, sea. Oh, oh, oh, Tenía dinero Tenía buena posición Era una, prisinta, una principal Pero el dinero ni la posición Ni el título podía darle algo Que ella necesitaba Hermano que está aquí tú debes entender Que lo que no te da el trabajo te lo va a dar a Dios Lo que no te da el dinero te lo va a dar a Dios Lo que no te da el hombre te lo va a dar a Dios Aleluya había un problema que el dinero no lo podía resolver. Nosotros debemos comprender que el dinero es lo único que sirve. ¿Usted sabe para qué? Para convertirlo en almas. Es para lo único que sirve el dinero. Alguien está aquí. Pero hay gente que son tan agarrados: son como el mono, pastor. Explíqueme eso. ¿Usted sabe cómo es el mono? ¿Quieres saber cómo es el mono? Cuando van a apresarlo, que lo van a agarrar al monte, que lo, van a meter, eh, lo, lo quieren apresar, cazar, llevan una jaula y esa jaula le meten una banana adentro. ¿Y usted sabe qué hacen? Cierran la jaula. Esta es la trampa más rara que yo veo. Cierran la jaula y digo, y señor, ¿y cómo se va a meter el mono ahí adentro? Pero el mono es tan agarrado que cuando él ve la banana, él sabe que para poder entrar a la mano tiene que abrirla. Y cuando la abra, que agarra la banana, no la, no, la, no la vuelve a abrir, que agarra la mano, la cierra y no vuelve a abrirla hasta que saca la banana. Y él puede ver el, devor, el cazador que viene en camino listo para agarrarlo. óigame bien, y como es tan duro que no quiere soltar la banana, que deja que sea hacia el creyente que son tan agarrados, oh gloria a Dios, que ven que el devorador viene en camino a quitar lo que es de ellos y no suelta lo que le dio. Alguien está aquí Y cuestionan a Dios ¿Para qué yo le voy a dar el diezmo? ¿Para qué yo voy a ofrendar? No te preocupes Dios no necesita eso Quien lo necesita eres tú ¿Alguien está aquí? Tú debes de aprender a soltar Mira, mientras tú tengas el puño cerrado El puño de Dios va a estar cerrado también Para tú poder recibir Tienes que abrir la mano Suelta lo que tienes Para que caiga lo de arriba Oh, gloria a Dios ¿Qué Dice la palabra del Señor en el Salmo 8:17, la, la 10:22, los proverbios 10:22. sí, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, o sea que hay riqueza que añade tristeza. Usted no le ha pasado que cuando se queda con el Diego, ¡pam! le dan un ticket, se pichó la llanta del carro, se le explotó una transmisión al carro. Porque ese dinero no está bendecido Yo prefiero 90 bendecidos que 100 maldecidos Y yo te vengo a decir algo La riqueza no producen bendición Ella tenía riqueza pero no tenía bendición mm, Pastor explícame eso Sí, El dinero no produce bendición Pero la bendición de Dios oh, oh, oh, Dije la bendición de Dios Va a producir todo lo que yo necesito ya tenía dinero pero no tenía bendición ¿Alguien está aquí? Y cuando Eliseo se da cuenta que no tiene ¡Mándala a llamar! Mándala a llamar Búscala, Búscala. Y, ponla allá en la puerta. Ahí. y dice la Biblia que se paró en la puerta Y le dijo el profeta el año que viene el año, que viene, el año que viene, el año que viene, para esta fecha, para esta fecha, tendrá tendrás tu milagro, en la mano. tu milagro en la mano. Ella dijo, no se burle de mí, profeta. No se burle de mí, profeta. Yo me imagino el profeta diciéndole, a mí no me importa que tú seas estéril, que tu esposo ya no funcione. Yo te traigo una palabra de parte de Dios. Y es que el año que viene vas a tener lo que tú tanto has anhelado en tu corazón. Oh, gloria a Dios. Ella no andaba buscando muchachos, pero cuando honró al hombre de Dios, desató en el mundo espiritual el milagro que ella no esperaba. Pero algo que me llama la atención, mientras el profeta recibía un plato de comida y se iba, nada pasaba. Pero cuando ella decidió sacrificar una ofrenda más grande y poner una habitación, el profeta se puso de pie y empezó a profetizar. Ay, pro, ay Dios mío, Hay ofrendas que desatan en el mundo espiritual, una bendición de parte de Dios. Y no es que tú lo compras Dios, sino que Dios oye y mira tu corazón y esto provoca una bendición. Y nosotros debemos comprender la dimensión De lo que es honrar al varón de Dios Es una oportunidad que Dios te da Y Dios va grabando todo Todo lo va grabando Todo lo que tú haces ¿Y qué pasó? El año que vino Sale usted de cena, váyase a trabajar Váyase con su Eliseo, se me paran por allá Ahorita entran en cena Entra la señora, ven Queda embarazada Y ven por acá papito Ven. Y tiene un muchacho Esto fue rápido ¿eh? Ok, escúcheme bien Ella sembró una cama Un plato de comida y salió Lo voy a repetir nuevamente ella sembró y honró al hombre de Dios Cuando sembró al hombre de Dios y lo bendijo ¿Qué pasó? ¿Qué ella sembró? No, dime qué fue lo que sembró ¿Qué más? ¿Una cama? Una mesa, una silla, un candelero Y una habitación y un plato de comida Y eso desató no fue que ella lo compró porque ella no andaba buscando Ella estaba sembrando desinteresadamente Simplemente lo único que quería era honrar al hombre de Dios ¿Alguien está aquí? Porque hay gente que honra a los hombres de Dios pero esperando algo a cambio Y esa ofrenda no llega ni siquiera al techo ¿Aló? Entonces tú debes de aprender a honrar a los hombres de Dios Escúchame, sin esperar nada a cambio no trate de manipular a Dios Y esa es la ofrenda que llega al, al reino de los cielos Y que dice Dios Y se graba en el libro de la memoria ¿Estamos aquí? Entonces ella siembra una cama Y sale un muchacho <risa> Ella siembra un plato de comida Y sale un muchacho ¿Alguien está aquí? Este muchacho era La recompensa del servicio que ella había dado Por eso es Que Dios no se va a quedar con los brazos cruzados Sea limpiando la iglesia Sea barriendo el baño Sea cocinando en la cocina Hay algo que se está escribiendo En el reino de los cielos No importa que el hombre no te vea Dios lo está viendo Dios está viendo tu esfuerzo Y tarde o temprano se va a desatar la bendición Tarde o temprano va a caer la bendición Tarde o temprano va a haber cambio en ese matrimonio Tarde o temprano Dios va a hacer algo no te niegue a servirle a Dios Cuando tú veas un papelito sucio en la iglesia No le pases por el agua haciéndote loco Recógelo y límpialo Estamos aquí Porque es una oportunidad que Dios te está dando Para que tú desate una bendición Cada vez que Dios te permite Servirle a Dios, buscar un hermanito Porque tal vez no tiene carro Ir a recoger a la hermanita, limpiar la iglesia Tú no sabes lo que tú estás desatando En el mundo espiritual por lo tanto, no deje de hacer lo que Dios te da en tus manos para que pueda hacerlo. Amén. Sembró la cama. Salió un muchacho. ¿Estamos acá? La recompensa de lo que hizo, desató un muchacho. Tú no te imaginas cada vez que tú honres a tu pastor lo que tú estás desatando en el mundo espiritual. ¿Mm? Tal vez tus ojos humanos no lo ven en el momento. Pero tarde o temprano se va a manifestar lo que tú tal vez no estabas esperando Se manifestó Creció el muchacho y dice la Biblia que el muchacho iba con su papá a trabajar Llévatelo a trabajar Siéntate Llévatelo a trabajar Yo no sé si este papá trabajaba en el roofing si era constructor de casa, el asunto fue que dice la Biblia que le entró un dolor de cabeza. Diga, dolor de cabeza. Y empezó a decirle a su papá. Papá. Papá. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Ponte la mano en la cabeza, la dos. Me duele duro la cabeza. Me duele duro la cabeza. Y su papá le dijo, ve a donde tu mami. Ve a donde tu mami. Y ella, y él, ponte la mano. Ponte la mano. La dos. Ay me, duele la Ay, me duele la cabeza. Ay, me duele la cabeza. Ay, me duele la cabeza. Ay, me duele la cabeza. Ay, me duele la cabeza. Vas a caer de rodilla en, la mano, en la rodilla de tu mamá. Ay, me duele la cabeza. Ay, me duele la cabeza. Óigame <risa> bien. Recordemos qué era este muchacho. Que era la profecía, que era la promesa, que era el sueño, que era lo que representaba. La esperanza de esa mujer ¿Qué eres esa mujer para ti? Ese, ese niño Puede ser tu ministerio Puede ser tu marido Puede ser tus hijos Puede ser un sueño que tú tienes Que Dios te ha desatado Pero en el transcurso del tiempo Le entró un dolor de cabeza En el transcurso del tiempo Te vino una prueba En el transcurso del tiempo Tú dices Wow, ¿Qué es lo que está pasando Con lo que Dios me ha dicho Que va a ser conmigo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿A cuánto le ha entrado Un dolor de cabeza Lo que Dios nos ha prometido? Cada uno pasamos por esos momentos difíciles Donde pareciera que se va a destruir, se va a morir lo que nosotros ya Dios determinó hacerlo Parecerse como que no vamos a llegar hacia donde Dios dijo que íbamos a llegar Y como que le entró un dolor de cabeza y ya tú quieres soltar la toalla y no quieres seguir más Dios te dice cuidadito todavía, no te atrevas a hacer nada El muchacho cuando llegó a la rodilla de su madre Dice la Biblia que el muchacho cayó muerto, muérete Cayó totalmente muerto ¿Dónde? En la rodilla de su propia mamá ¿A cuánto de nosotros Se nos ha muerto un sueño? ¿A cuánto de nosotros se nos ha muerto una profecía? ¿A cuántos de nosotros decimos, Señor? Pero fuiste tú que me dijiste que me iba a dar los papeles. Y ahora resulta que migración me está deportando. Yo no te entiendo, Señor. Tú me dijiste que me iba a dar esto, que iba a cambiar mi esposo por el matrimonio mío. Se está yendo en pedazos. Oh Dios mío, tú dijiste que me iba a cambiar. Y mira lo que me está pasando. Me está yendo diferente. ¿A cuántos de nosotros no ha pasado eso? Y se nos muere lo que tanto estamos esperando. Pero algo que me llama la atención de esta madre: ella no salió. Gritando como muchos de nosotros gritamos: ¡Ay! Se me murió el muchacho. Se me murió el muchacho. ¡Ay! ¡Grita! ¡Se me murió el muchacho! ¿A cuántos de nosotros no nos pasa eso? Ah, pero en nuestro país, mire, en El Salvador, yo veo una caravana de mujeres atrás gritando: ¡Ay! Se me murió el muchacho. ¡Detápelo! ¡Déjenme verlo otra vez! ¿Usted lo ha visto? Y el padre al frente diciendo: El Señor lo saque de pena. Con un rosario. El Señor lo saque de pena. Y lo lleve a descansar. ¿Cuánto han visto ese episodio? Adiós, ah, miramos el episodio de la viuda de Naín. Dice la Biblia que cuando se le murió, venía un grupo llorando y iban a enterrarlo. ¿Alguien está aquí? Podemos ver el episodio de Marta y María cuando Jesús le dice, no entierren a Lázaro. Sin embargo, ellos tomaron la decisión de irlo a enterrar. Le dijo que la enfermedad que tenían no era de muerte, era para que lo esperaran de tranquilo. Sin embargo, la duda vino. ¿Y qué hicieron? Enterraron lo que se murió. Óigame bien, tú tienes que discernir cuando es de Dios y cuando es del diablo. Cuando es una prueba o cuando es una, eh, una amenaza del diablo. Tú tienes que abrir tus ojos y no dejarte engañar del diablo.